Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La iluminación LED lleva un tiempo evolucionando de forma vertiginosa. A día de hoy este tipo de luz llega a igualar e incluso mejorar algunos de los aspectos más importantes de la iluminación tradicional, por lo que empieza a ser muy común en los cultivos de los más expertos. Por ello, hoy queremos hablar y resolver algunas de las dudas sobre el uso de la iluminación LED para el cultivo. Comenzamos. La última pregunta de hoy viene desde Tarragona. Moretti nos pregunta ¿Qué variedades le recomendaríamos para el cultivo con LED? Hola Moretti, para el cultivo con LED cualquier variedad potente funcionará de forma correcta en las manos adecuadas. Pero si quieres sacar unos cogollos grandes y potentes, prueba la Kraken de nuestros amigos de Buda Six. Kraken es un híbrido índico de estructura ramificada, desarrollado para producir cogollos densos, compactos, gigantescos y de elevada potencia. Sus propiedades organolépticas son invidiables, posee un sabor fresco, casi mentolado y unos aromas deliciosos. Es remarcable su fuerte, demoledora y contundente fumada, muy narcótica y relajante. Kraken se presenta como una excelente decisión para el cultivador que busca la máxima potencia y también para el que quiere obtener grandes producciones en sus cultivos. 500 gramos por metro cuadrado en interior y plantas de 500 gramos a un kilo y medio en exterior, donde se cosecha a finales de septiembre en el hemisferio norte y a finales de marzo en el sur. Kraken es una genética monstruosa a tener en cuenta.